Y hola que tal ranita del canal Ranita antes de empezar con el video Te invito a que te suscribas a mi canal Solo dale click a este botecito rojo Ah y también activa la campanita Para que te todas las notificaciones cuando la suba video Ya he hecho esto eres una ranita guapa Gordita y sexy como yo Ajá, No olvides usar mi código que pedí ranita En la tienda de Fortnite Dicho esto vamos con el video Y hola que tal del canal, ranitas pues como ya vieron el título del video dice que si encuentro un árbol en minecraft pues el video se va a acabar así que bueno eh, pff, empecemos eh, les voy a enseñar a cómo colocar el nombre a su mundo de minecraft vale así que solamente eh, le crear un mundo nuevo y aquí en el nombre del mundo eso no eh, todo el mundo lo sabe pero igual lo quiero explicar para que el video sea un poquitico más largo vale <risa> así que bueno nombre del mundo mole Coloquémosle... Mi mundo. Pues sí, va a ser mi mundo, ¿no? Eh, modo supervivencia. Aquí puedes cambiar las opciones y tal. Es que quieres el cofre de regalo, si, si quieres los trucos, o sea, los comandos y todo eso. El mundo plano, eh, normal, estructura, aldeas lo que tú quieras. Así que bueno, hecho, pues yo mi mundo. Eh, Coloquémonos. Y esto. Ah, no, no se puede, no se puede Entonces, así Tampoco Abajito me sale distinto eh, Voy a ponerle eh, mun, mi, mun, mi mundito Mi mundito Vale, entonces vamos a ver Creando mundo Generando terreno Y bueno chicos, pues ya Todo el mundo sabe jugar Minecraft Es muy cool, ¿no? En este 2019 Minecraft, literalmente Tuvo mucha tendencia, fue, o sea, estaba decayendo, pero subió drásticamente. Adiós.